Magali. Magali Barrera, ¿verdad? <risa> ser mamá, ser docente, ser esposa, te ubica en un lugar muy importante en la medida en que puedes cumplir varias facetas en tu vida y creo que ha sido un reto bien importante en tanto me he cuestionado muchas cosas en las que he sido capaz y en las que nunca antes me había imaginado que podría serlo antes de ser mamá, entonces creo que eh, ser mamá creo que te da más poderes eh, para cumplir muchas otras funciones. A veces estamos tan comprometidos con todos nuestros roles que nos olvidamos de nosotras mismas y esto es vital para todo ser humano, eh, dedicarse tiempo a sí mismo eh, y estar con, consigo mismo bien, porque en la medida en que usted está bien consigo mismo, en esa medida puede estar muy bien en los otros roles que pues, le pone a uno la vida en el camino. ser feliz no es solo eh, mostrar las cosas positivas y bonitas de la vida, sino creo que la felicidad también la conforma eh, los inconvenientes, los problemas, esto te hace crecer más y en la medida en que tú creces y te superas como mujer, pues en esa medida pues eres feliz.